Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad. Ahora sí, empecemos con las noticias. A pesar de que la Liga MX está lleno de rumores en torno a varios jugadores que podrían emigrar al viejo continente, y con las miradas puestas en JJ Macías, existe otro mexicano que está en la mira de un club de Europa, y se trata de Gerardo Arteaga de Santos Laguna, quien interesa en el KRC Yen de Bélgica, de acuerdo con información de Fox Sports, el conjunto de Bélgica puso su mirada en el futbolista de 21 años, quien se ha convertido en piezas importantes del esquema de Guillermo Almada. Por lo pronto, Arteaga se encuentra en la pretemporada que realizan los guerreros en Nuevo León, quienes se trasladaron al municipio de Allende en un club de campo que les permite estar aislados y concentrados para el torneo Guardianes 2020. Este no es el primer elemento de los albiverdes que es vinculado con un equipo europeo de 2020, ya que Brian lozano sonó para el Porto y Fernando correarán despertó interés de la Serie A antes del parón de la pandemia.